ya La televisión está recorriendo parte de Chile. Nos vinimos al municipio de Quinteros, aproximadamente a unos 250 kilómetros de la capital de Chile, Santiago. Nosotros vinimos a ver cuál es la realidad de los pescadores acá en este municipio y también estaremos recorriendo otros municipios, dado que una ley aprobada hace un, aproximadamente un par de años por el gobierno de Chile ha privatizado el mar y los ha dejado a los pescadores sin su fuentes. fuente de sustento, además de la contaminación que han logrado estas empresas en los mares eh, chilenos y en las costas y por supuesto los pobladores eh, de las ciudades costeras son los más afectados, pero para que nos brinde mayores detalles respecto a este tema nosotros nos encontramos con Alexis eh, Zamora, él es eh, de la casa eh, representante de la casa Bolívar a quien le vamos a consultar eh, más detalles respecto a este eh, tema, muy eh, buenas tardes eh, Alexis. Hola, buenas tardes, ¿Cómo está? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta ley de la pesca aprobada por el gobierno de Michelle Bachelet hace un par de años en la población? Bueno, esa, esa ley se refiere un poco a que se privatiza el mar. Es ese, el mar que de todos los chilenos ahora ha sido puesto en manos de los privados y de las siete familias que son las más poderosas acá en Chile, Angelini y todos sus grupos comerciales, eh, donde se parcela se parcela el mar y, se, y, y, y cada, cada, eh, cada empresario tiene su, su parte, lo que eh, va en, en, en, en desmedro de la pesca artesanal, porque ellos están ocupando eh, buques, factorías para extraer la, los recursos marinos y eh, no, no, no dejan que estos recursos se puedan reproducir, afectando a la pesca artesanal, que ellos tienen cinco millas, los artesanales tienen 5 millas marinas para poder efectuar su pesca, eh, y no se, no se renuevan los recursos. ¿Y la contaminación cómo ha afectado además eh, a, los, a la ciudadanía, a la población, a estas ciudades costeras? Bueno, mira, como, como te contaba un poco, es el hecho que la se, se está eh, dando una prioridad a la empresa a la empresa privada, que también tiene que ver mucho con el gobierno chileno, tiene que ver con, con, con sus dirigentes, su, eh, donde eh, una, una una cosa que, que pasa es que se contamina el agua del mar, por un lado, al, al vertir estos hidrocarburos, que como te contaba, son carbón, petróleo, gas, que, que cae al mar, y lo otro es la contaminación ambiental por el aire que son las empresas que no están reguladas y están eh, soltando su, sus vapores contaminantes a, a este sector tan bonito que es Quintero. Se ha hecho la denuncia correspondiente. ¿Ante qué autoridades se, se debería hacer? ¿Quiénes deberían eh, ver este tema del medio ambiente aquí en el país? Eh, mira, lamentablemente los esfuerzos que se hacen están haciéndose por la ciudadanía de acá de Quintero, ya que las autoridades han mostrado una, una falta de compromiso político con, con el sector. Eh, ellos no, no están apuntando al, al problema principal, que es la contaminación que están afectando las empresas, donde debieran cerrar y debieran eh, normarse eh, utilizando nueva tecnología, eh, invirtiendo más dinero en las empresas para que eh, pongan algunos tipos de filtro que no, que, no, que no permitan la contaminación del sector, y eso significa plata y gasto, y, y eso es lo que no están haciendo. Entonces, se, se, se, se, la, la gente, el, el, el, las, el pueblo de acá de Quintero es el que está eh, manifestándose y el que está tomando la, la, las riendas de, de este problema y esto lo está denunciando. ¿Aproximadamente cuántas familias viven en este, en este municipio y cuántas viven de la pesca? Eh, mira, acá de caer unas 20.000 personas donde eh, la principal, el principal eh, en, entrada que tiene la, la, el sector de Quintero es uno por un lado la pesca y el otro lado el turismo. Las dos cosas están siendo afectadas por este tipo de, de contaminación. Sí, y, y por toda la, la, la prensa mediática que se está haciendo eh, eh, como esta campaña que se, que se hace por la televisión donde eh, se muestra que todo es malo ¿no? y, y, y en realidad, claro, lo están dejando mal y, eh, donde la, la gente, las personas ya no, no están viniendo a Quintero por lo mismo y es, es, está produciendo un daño económico para las, para las personas que viven del turismo así como de la pesca. Ahora, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, al igual que, que, el, que el Ejecutivo, está defendiendo de la soberanía chilena sobre el tema del mar. ¿El gobierno chileno tiene esta soberanía? ¿Le pertenece la soberanía de, de este mar a, a los chilenos o a, a, al gobierno? ¿A quién le, le pertenece? Eh, como te contaba, eh, eh... Con esta nueva ley de pesca deja de ser el pueblo chileno el que reciba la, los beneficios de, de su mar. ¿no? Ahora no, no, tú no puedes llegar y, y ir a, a, a sacar los productos porque las grandes empresas, eh, por una ley donde está demostrado... Eh, Está demostrado que fueron comprados los políticos por las grandes empresas para que votaran a favor de esta nueva ley que le permite eh, solamente a un grupo de empresarios, a los grandes empresarios chilenos, manejar eh, los recursos naturales y manejarlos sin ningún tipo de, de, de, de, de tope, ¿no? De ¿Cómo se llama? De, de reglamentación, porque no sabemos lo que ellos puedan sacar, lo, cómo lo que están haciendo. Por lo generalmente se, se pescan grandes cantidades de pescado y lo hacen harina. Entonces eso va en un, un recurso que se, que se, que se minimiza en, y que termina siendo comida de perro, comida de animales. Ahí estaba la, la información expresada por el señor Alexis Zamora, parte de la Casa Bolívar, respecto a, a esta ley de la pesca que ha sido aprobada. Y puesta en vigencia en Chile hace aproximadamente dos años, donde le quita la soberanía a los pueblos de estos mares para poder sacar sus recursos para beneficio propio y se los llevan al exterior. Nosotros eh, desde el municipio de Quinteros, aproximadamente a unos 250 kilómetros de Santiago eh, de Chile, nos despedimos hasta otro momento.